Bueno, ¿de qué querías hablar? Si no nos vamos. El hijo secreto de Olma o algo así. El libro que el número 2 promueve. Debo leerlo también. Quizá el secreto de su velocidad se encuentre ahí. ¿Eh? Si tienen velocidad... El poder de predecir el futuro vendrá de la mano ¡Incluso es rápido repartiéndolos! Realmente le gusta este libro, ¿verdad? Si tiene tantas copias... ¡Creo que lo promueve! ¡Así es! Mi hermana quería que viniéramos a cenar ¿Pero por qué? Porque quiere conocer a mis amigos ¡Ve a decirle ahora mismo que tú y yo no somos amigos! Shoto, ¿nos presentas a tus amigos? Sí Midoriya y Bakugo ah, ¡Es un gran placer! ¿Qué opinas sobre papá? Mamá lo soportó Resistió hasta que ya no pudo más Me preocupa un poco que te resfríes Muchos siguen preocupados ¡Ya págalo! Sin embargo, ¡No! ¡No!